¿Cómo vamos, parteros? Eh, pues yo soy Chapo del Crack, soy de Colombia y nada, les quiero mandar muchos éxitos para el 2019. No se despeguen de este canal, estén muy atentos al latinol. Chao, primos. Vaya, ya fui. canal a July the next year. Szczesliwego nowego roku. Happy New Year! En <laughs> coreano? Ah, say hello, many love Feliz año nuevo desde España para Ecuador. Bienvenido. Feliz año, primos desde, Costa Rica, desde Sevilla, alguien de Costa Rica. <risa> Feliz año nuevo a nuestro canal, nuestro amigo, el Latinol y todos sus seguidores, los primos. Os deseamos un feliz año nuevo 2019. Señores, desde el campo. Hola primos, feliz año nuevo, chévere. <risa> chévere o chévere? <risa> Vale, ya que tú también aún estamos a tiempo de desearte a ti un feliz 2019. Acompáñame.